Compañeros del estudio de Barranca Bermeja, con las muy buenas tardes, información en este momento originada desde el corregimiento del Llanito, donde esta mañana, sobre las 8.30 de la mañana, se presentó un atentado contra la vida de uno de los habitantes de este corregimiento de Barranca Bermeja. Me encuentro en este momento con la víctima que nos va a relatar los pormenores de lo que pasó esta mañana. Hola, buenas tardes, eh, pues, la verdad, pues, hoy en las horas de la mañana me encontraba, pues, como siempre, la voz de costumbre, en la parte de, de afuera de la casa y pues en el momento pues vi pasar dos tipos en el cual pues no se les tiene desconfianza aquí en el pueblo la verdad porque pues son de aquí de, de, del corregimiento en sí, entonces estaba hablando con un compañero ahí en las rejas y, y pues vi que otra vez se devolvieron y los tipos llegaron como a unos más o menos como unos eh, 20 metros donde hay una curvita aquí donde yo vivo y el tipo, pues, yo estaba de espalda, el tipo, pues, el, el muchacho que está del frente mío, pues, dice que, o sea, como que ve el pelado que viene ahí para encima con una cachucha. Y el muchacho se parquea más o menos como a seis metros de distancia y me hace unos, unos disparos. En el momento que me hace los disparos, pues, eh, yo reacciono y alcanzo, pues, eh, a, a caminar, a correr, pues, pues estoy eh, con una pierna, pues, en recuperación y, pues... El tipo comienza a dispararme en varias ocasiones En la cual pues la verdad no, no sé el por qué le hecho Pues no me encuentro amenazado por por de, pues, ningún, de ningún planfleto ni para nada por el estilo Y no he recibido amenazas Pues vivo aquí hace 30 y algo de años que tengo pues de vida gracias a Dios Y pues no sé por qué sería Entonces quiero pues poder dejar esta denuncia En la cual pues me puedan colaborar las autoridades, las autoridades competentes y, y pueda recibir una ayuda del, del gobierno. Listo, esa es la información entonces que está generando el atentado que se llevó a cabo esta mañana aquí en el corregimiento del Llanito, 8.30 de la mañana aproximadamente, dos sujetos en motocicleta. Sigan ustedes con más en estudio, esto es un informe de Camilo Santos con la cámara de Libardo Rueda.